en unos segundos al aire. Listo, ya estamos al aire y lo que voy a hacer es que voy a, a retomar el enlace de Facebook y lo volvemos a rotar de tal manera que, que las personas como que puedan pasar a, este, a abordar por este medio porque lo que sí me estaban diciendo es que definitivamente no se lograba escuchar muy bien lo que tú nos estabas contando, no se lograban escuchar muy bien las categorías, entonces, pues, nos parecía como, como complejo que no, no se lograra tener, tener la conversación de la manera en la que esperábamos a las personas que nos están acompañando en este momento, les pedimos el favor que les cuenten, digamos, a las personas, de pronto a las que invitaron y demás, que ya estamos generando este, este cambio para, para compartir con ustedes desde, desde Facebook y poder, pues, darle continuidad a esta conversación con Mauricio por este medio. Les agradecemos también, pues, que hayan migrado tan rápido a acompañarnos por este medio. Ya les pongo también acá en los comentarios del Facebook el nuevo enlace y, Mao, tú también si quieres o si puedes, no sé, si, si te dé la posibilidad de que volvamos a rotar el enlace tal vez con las otras personas para que pues nadie se quede como por fuera porque ya por acá definitivamente la conexión si sí es diferente y es muchísimo más estable que es como lo que queremos entonces si quieres ¿Vale? mago comencemos eh, comencemos es nuevamente antecedentes de la biblioteca azul Ajá. Ah, bueno. Bueno, eh, y categorías les venía, les venía. Bueno, como les, les venía contando, eh, todo nace en una de las primeras ilusiones y era como el, el, el sistema educativo, de manera insolente, desafiaba la constitución diciendo hay niños educables y niños no educables, cuando se supone que educación e igualdad son derechos absolutos y sagrados. Entonces. Eh, eh, eh, empezamos en esa misión, en ese sueño de hacer todos los ajustes para que los niños y las niñas estuvieran en la escuela con el único requisito de existir, es el único requisito para ir a la escuela el hecho de existir, Todo, eh, siempre he dicho que todo es ajustable en la escuela si un niño no tiene verbalización de manera transitoria o permanente si un niño o una niña tiene pañales usa pañales. Si un niño o una niña necesita medicación, si un niño o una niña tiene enfermera, si un niño o una niña tiene trastorno de conducta, ninguno de esos motivos es razón de vulneración de su derecho, pero sí es razón de, de, de retos muy fuertes para la escuela eh, que debemos asumir. No, no lo sí. digo como te decía, no, yo eh, no soy eh, nada partidario de juzgar personas, pero sí de de, de debatir sobre prácticas y es una realidad para todos nosotros es como un secreto a gritos el 90% de los colegios públicos y privados de colombia seleccionan niños incluso desde los 4 o 5 años niños y niñas tienen que pasar por un proceso de selección siempre me pregunto qué podría tener de imperfecto un bebé de 4 o 5 años pues el sistema educativo ha encontrado la forma de parametrizar la imperfección incluso desde la primera infancia. Cuando el más del 80 o 90% de los colegios públicos y privados de Colombia se permiten seleccionar niños y, niños, niños y niñas, vulneran el derecho a la educación, vulneran el derecho a la igualdad y además producen un grave efecto y es hacerle creer a nuestro país o nos hacemos creer entre nosotros que la calidad se alcanza sin educación inclusiva. Los mejores colegios de Colombia, los 100 mejores colegios de Colombia, los 200 mejores colegios de Colombia, los mejores colegios de las ciudades, no podrían serlo si no hacen educación inclusiva y para la diversidad. En todo eso, cuando ya se supera el, el, el, el, todo ese debate de por qué a los niños se les cierran las puertas y como te decía, el, los únicos niños que no podrían estar en la escuela para mí son los niños que están en aulas hospitalarias, que tienen programas maravillosos y bellos, eh, donde la educación llega hasta ellos. Los niños que no requieren hospitalización o un acompañamiento de salud en casa de manera perentoria deben ir a la escuela sin excepción, porque si no estamos traicionando a nuestro propio estado de derecho. Y los niños y las papás y las mamás envían a los niños y a las niñas a que a la escuela pues a jugar, a aprender, a sentirse iguales, a participar en las izadas de bandera, a salir a, con, con los demás niños y niñas a, a cualquier salida pedagógica, museo, a participar. En la adolescencia se enamorarán, tendrán amigos, tendrán dificultades, como cualquier niño o niña. Eh, todo es ajustable pero lo que, y, y, y modificable en una estructura escolar, pero lo que no es ajustable ni reparable es el daño que se le hace a un niño quitándole su educación durante uno, diez, uno, dos, tres o una década completa. Y casos hay por montón en Colombia. Después de 30 años de la Constitución, tenemos casi a la mitad de los niños en condición de discapacidad en edad escolar fuera de la escuela, ante un sistema educativo que no se toca el corazón y la mente, ante un Estado que no controla de forma más fuerte. Eh, y entonces... Eh, cuando, cuando se supone que los niños llegan a la escuela, bueno, estamos ya en esa ilusión de a qué van a la escuela. Como les decía, eh, surge esa, esa gran pregunta de cómo educar a los niños y a las niñas con condiciones diversas, si sus procesos de cognición pueden ser bastante diversos y la escuela está diseñada prácticamente para un desarrollo típico. La escuela siempre ha estado diseñada para un desarrollo típico. Y no, ha, y no se ha hecho preguntas para atender la diversidad de forma profunda. El ICFES ya se está haciendo preguntas, algunas escuelas también, pero todavía los estándares de escuela típica para niños típicos, que obviamente tienen un derecho también inalienable, eh, no se ha hecho preguntas profundas. Entonces encontrábamos niños y niñas que transcribían, que se copiaban de sus compañeritos, pero que no aprendían de manera legítima. Niños y niñas que llegaban después de una semana o un mes diciéndole a sus mamás y a sus papás eh, mi cuaderno está vacío, no tengo carpetas, no tengo libros y allí eh, no puedo dejar pasar mi opinión sobre la pérdida de los libros para el sistema educativo público. No sé qué pasó, no sé cómo se nos pudo ocurrir, no me refiero a que el currículo deba basarse en los libros, pero no sé cómo se nos pudo ocurrir que los niños y las niñas pueden aprender ...sin los suficientes materiales como libros o una plataforma. Y la educación pública tiene un grave problema... ...en cuanto al acceso de libros y plataformas... ...de forma más eficiente para los niños y las niñas. Y la pandemia ha despertado esas inequidades... ...de una forma profunda y muy triste. Niños que están en lugares eh, en, sin conexión... En algún, eh, ...ya sea dentro de la ciudad o en, otras, en, en otros lugares... ...sin libros y sin fotocopias... Y bueno, entonces sí. el, el sistema educativo trata de responder de la forma que puede, pero la inequidad ya está creada. Y la inequidad no solo es presente, es futura. Vamos a ver las consecuencias en los resultados de las pruebas de Estado. En uno o dos años se van a ver consecuencias bastante graves. Bueno, pues yo dije y dijimos con, con un par de amigos, los libros y las guías son importantes para nuestros niños. Necesitamos que tengan un referente visual, un espacio en el cual colorear, unos espacios donde delimitar sus letras, una paginación que les diga, ayer hice esto, hoy hice esto y mañana haré esto, una secuencia didáctica, lógica y razonable, no una improvisación cortada, ni la ausencia de un material, y de allí surgen los módulos de apoyo escolar, que como te decía, se distribuyeron en el primer año con un pilotaje 10 o 15, y hemos llegado a más de 800 o 1000 al año, que se, con, se crean de la combinación de más de 7.000 u 8.000 referencias diferentes para darle a, a los niños que lo requieren y en las áreas que lo requieren, ajustes razonables individualizados a nivel cognitivo de manera digna, oportuna y pertinente, que ya luego permitirán procesos de aprendizaje reales y evaluación equitativa. La pandemia nos llevó a poner esto en la biblioteca virtual gracias a Andreita. Andreita lleva muchos años acumulando... ...cantidad de referencias de portales libres, y Nelson Garzón, educador especial docente de apoyo, que abrió todo su, su potencial de diseño y tecnología para proveernos este sueño, que yo veía cómo España tiene Arasac, Aula PT, Aula Inicial .com, Todo Inclusión, y qué pasaba con Colombia. Ningún portal de material libre para los niños y las niñas. El Ministerio hizo un gran avance con cápsulas para el aprendizaje, pero en cuanto a los niños con condiciones diversas, ¿dónde estaba su flexibilización curricular, su material? ¿Dónde estaba? Eh, ¿Dónde estaba el acceso libre a esos recursos que los niños y las niñas necesitan? Algunos entes territoriales lo, lo intentaron, una cartilla de sociales, una cartilla de, de español, pero cosas muy sueltas, pero no una apuesta firme por tener este material. Eh, entonces esa fue nuestra ilusión, eh, en el sitio buscó un blog que nos pudo soportar todo el material con acceso a drives se divide en colección azul que son creaciones inéditas flexibilización curricular donde están las asignaturas divididas según la ley 115 concienciación y sensibilización que creo que es el factor fundamental para creo que eh, lo he dicho varias veces el asunto no es metodológico o sea Colombia tiene unos avances metodológicos y conceptuales maravillosos Maestros para la inclusión de Facebook de, de la Saldarriaga Concha, que tiene un, sí. un acuerdo con, con el Ministerio, ya tiene 14 mil maestros interesados. Todos los días hay cuatro o cinco eventos, o sea, el conocimiento está circulando. No es un problema metodológico. Creo que todavía nos, al sistema educativo le falta corazón con los niños y entender que no tenemos ningún derecho a negarle el derecho a, a, a ningún niño. Entonces, por eso, concienciación y sensibilización normativo, como te decía, eh, la intención es poner la, la norma en manos de los ciudadanos, eh, jamás he creído en atacar a las personas en el matoneo, en, el, en las indirectas, en las acusaciones anónimas, todo eso me parece que cuando se hace eso, unas personas con otras se destruyen, en que el Estado culpe a los maestros o los maestros al Estado y viceversa, creo que la norma pone en manos de la ciudadanía eh, unos documentos formales, un acuerdo, un acuerdo ciudadano que les permite obrar y tener poder para defender los derechos de sus niños sin violencia, sin ninguna violencia ni hostilidad, pero con firmeza. Si las mamitas y los papitos de Colombia se conocieran el 1421, wow. Sería impresionante. Si los colegios lo leyeran, eh, sería impresionante y maravilloso. Conceptual donde está toda la parte conceptual o incluso un poco clínica de algunas condiciones, porque como te decía, me gusta el diálogo de saberes entre, las, entre todo el ámbito clínico y de rehabilitación y terapéutico y el ámbito de la educación inclusiva. El diálogo de saberes beneficia a los niños, la ruptura de saberes perjudica a los niños. No, me gusta que, que haya un diálogo constante entre las disciplinas. Y el pictoaprendizaje, pues la, una de las, de las ventanas favoritas de las familias y los niños, basado en Arasac de España, bueno, eh, sí. el, eh, donde eh, hay muchos tableros y pictogramas ya creados y de donde hemos empezado a crear nuevos tableros y nuevos contenidos, eh, por ejemplo, en Pangea Azul. Entonces, el pictoaprendizaje demuestra que incluso niños prealfabéticos pueden y tienen derecho a aprender. Perfecto. Esas son que además que hay muchas categorías puestas a disposición, como que solucionan diferentes necesidades de información, y creo, creo que, que eso es muy importante también y sobre todo que estén organizadas de manera que sea muchísimo más fácil el acceso para las diferentes personas de la comunidad educativa. La siguiente pregunta que creo que tiene muchísimo que ver con los procesos de PIAR y con los procesos que se están dando actualmente es, Mau, qué implicaciones didácticas tiene el material como ajuste razonable y como apoyo, ¿no? Porque digamos que cuando hablamos de educación inclusiva, hablamos que es la que garantiza, y lo dice la misma definición, es la que garantiza en el marco de los derechos humanos los apoyos y los ajustes razonables. Y justamente muchos de los procesos están ligados a tener apoyos de material y a usar el material también como ajuste razonable. Entonces... Quisiera que pudiéramos de pronto conversar un poquito más acerca del material como apoyo de ajuste razonable. En la, en la educación inclusiva, eh, como, como te comentaba, pues entendemos que hay cinco dimensiones fundamentales, socialización, comunicación, estado emocional, participación y aprendizaje. Eh, a, a mí me parece que los derechos humanos y las ilusiones se verifican con indicadores y evidencias. ¿Estamos cumpliendo con este objetivo? ¿Estamos cumpliendo? Veamos las evidencias. Más allá de debates ideológicos, hay que ir a las evidencias porque la objetividad trae soluciones reales y, y unos diálogos más pacíficos. Entonces, sí. yo me, siempre me he hecho preguntas. Ahorita hago esta pregunta a propósito del 1421. ¿Del 100% de instituciones de Colombia, cuántas tienen diseñado su plan de mejoramiento institucional? Del 100% de entes territoriales, ¿cuál tienen su diseñado su plan de implementación progresiva? De cada 100 niños con discapacidad que requieren los PIARs, ¿cuántos lo tienen escrito y en sus manos después de tres años del decreto 1421? De cada 100 niños que necesitan pictogramas para poder aprender y socializar y comunicarse, ¿cuántos tienen en su poder los pictogramas y la asesoría? creo que los porcentajes son bastante preocupantes. Entonces creo que en los piars, eh, eh, aquí me parece maravilloso e importantísimo que el piar y, y el dua siempre estén en equilibrio, que convivan y coexistan de una forma maravillosa y dándose lugar. Entonces el piar le dice al dua, es hora, amigo, y viceversa, actúa tú, actúa yo, y así siempre, a veces. En, en algunas áreas, en algunos cursos, en, dependiendo la, la, la caracterización del grupo, el DUA nos va, for, nos va a funcionar de manera excepcional y podremos prescindir de ajustes razonales individualizados. Cuando estamos en otras situaciones, tendremos que apoyarnos en ello. Un niño con síndrome de Down en décimo eh, que está eh, con un proceso de aprender eh, a, eh, las operaciones básicas, pero está en química. Ok, tendremos que ir a una cartilla de química netamente conceptual, significativa según su vida cotidiana, y tendremos que ir al ajuste razonable individualizado. Entonces me daba cuenta que en el PIAR hay muchas preguntas interesantes: ¿qué, cómo, cuándo, quiénes, por qué y dónde educar? Pero sí. las herramientas, el ajuste razonable, queremos responder al con qué. Bueno, vamos a enseñar esto, esto, por, pero con qué. La, la, es una pregunta legítima de las familias y los niños. ¿Cómo le enseño los números? Con una guía, sí. con un video, ¿Con, con qué instructivo. Sobre todo los niños, los niños cuando cuando los niños pequeños o los niños que, que, que, que les gusta mucho más la interacción real con materiales necesitan mucho de las guías y el material concreto. Entonces intentamos responder al con qué de los ajustes individuales. Eh, ...que requieren los niños en el marco de la educación inclusiva y así permitir una evaluación equitativa y justa. A mí me encanta ver las maletas de los niños, no muy pesadas que les duela la espaldita, pero me encanta verle las maletas con libros, con su maletín de pictogramas, con sus carpetas, que el niño se sienta empoderado y un ciudadano que está aprendiendo. Este es mi cuaderno de matemáticas y con este pictograma yo lo puedo identificar... Este es mi cuaderno de español que es diferente al de matemáticas porque este es de números y este es de letras. Y aquí está mi nombre y yo lo puedo identificar. Y cuando yo me siento con mi cuaderno, puedo tener un alto grado de independencia porque han entendido mis formas de aprendizaje. Eso me parece maravilloso. Y en equilibrio, como lo decía, cuando los profes súper maravillosos y pilos logran aplicar diseño universal del aprendizaje y los niños también se sienten incluidos. Sí, creo que, que ese equilibrio que tú propones es muy importante y creo que hay que entender que el diseño universal del aprendizaje está pensado también en incorporar esos apoyos. O sea, en, en ningún momento el diseño universal del aprendizaje excluye de los apoyos, sino que justamente nos da esta apertura tan bella para que cada quien con los apoyos que requiere, si es en comunicación, si es en acceso a la información, si es en movilidad, en lo que sea, pueda acceder, pueda estar y pueda compartir en igualdad de condiciones y justamente esta coexistencia con los planes individuales de ajuste razonable siento que es el siguiente paso hacia el cual debemos ir como comunidades educativas porque algo que he evidenciado en muchos escenarios es que pareciera que estuvieran dos cajitas, ¿no? Entonces, para algunos casos la respuesta es el DUA y para algunos otros casos la respuesta son los planes individuales de ajuste razonable cuando efectivamente es esta correlación la que se debería dar y los PIA también deben tener y estar plasmados en secuencias didácticas que contengan, por supuesto, esa visión universal de lo que implica el aula, porque no es un chico en particular lo que nos convoca para el proceso de educación inclusiva. Y en ese sentido creo que los materiales, y recuerdo mucho a Carmen Alba Pastor, cuando en algún momento, y creo que compartimos ese momento de manera sincrónica tú y yo, aunque no, no logramos saludarnos ese día, pero cuando Carmen Alba Pastor estaba en la, en la feria del libro del año pasado, y se le hacía la pregunta de qué es lo más importante en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ella decía los recursos. Es decir, uno podría hablar que lo más importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje es el currículo, que lo más importante es el profesor, o que lo más importante es el contenido. Y contrario a lo que por lo general se podría responder, lo que decía Carmen Alba Paso era justamente eso, son los recursos lo que hacen. Que sea el ejercicio de enseñanza-aprendizaje sea un ejercicio rico sea un ejercicio que esté centrado en la diversidad y esté centrado en mis habilidades y esté centrado en mis gustos y en mis intereses y creo que, que eso es lo que vale la pena también reconocer de, de los procesos de los materiales no cómo nos nos generan unas alternativas absolutamente bellas para aprender y digamos hace hace también unos años cuando se planteaban los ambientes no los ambientes y los materiales como detonantes de los procesos de aprendizaje, cómo los materiales caen en mi entorno, detonan los procesos, detonan mi curiosidad, y a veces se piensa que estos procesos se pueden dar, y, y cuando uno hace los talleres y está haciendo acompañamiento, se piensa que es un proceso que solamente se da para los chicos pequeños, ¿no? entonces dicen, ah, no, no, es que es un bachillerato es muchísimo más difícil, no funciona tan bien, pero creo que el, que el material hace parte del proceso pedagógico y que definitivamente depende de la intencionalidad, ¿no? En algún momento, eh, en algunos ajustes se ponían unas lentejas y la gente decía, usted de verdad va a llevar unas lentejas para un colegio y, y yo andaba con almohadita con lentejas porque me funcionaba perfectamente con el estudiante y porque nos ayudaba a, a generar muchos procesos de autorregulación y no es la lenteja, es la intencionalidad sobre la lenteja y, no, y digamos que no significa que, que las lentejas sean... Eh, la super solución para, para nada, sí. pero es la intencionalidad que uno como docente comparte y que está puesta, puesta en disposición del material y creo que eso es muy bello, entender que nosotros podemos cambiar mucho las realidades del aula dependiendo también de cómo le damos el material. El material puede ser el mismo, pero puede ser usado como apoyo, como ajuste razonable, puede ser usado como motivador, como hablador desde diferentes maneras. Y creo que en ese sentido podemos relacionarlo con la siguiente pregunta y es cómo podemos los diferentes actores de las comunidades educativas hacer parte de ese encuentro de saberes, pues porque finalmente esas comprensiones conjuntas frente a las implicaciones didácticas que se comparten y que permiten transformar nuestro rol y que movilizan en los docentes las reflexiones son las que permiten que en los contextos se den estos procesos de reflexión y que se transformen en las prácticas pedagógicas. Entonces, desde tu ejercicio, desde los años que tú llevas apoyando los procesos, quisiéramos que, que pudiéramos conversar a lo largo de cómo los diferentes actores de las comunidades educativas podemos hacer parte o podemos dinamizar, gestionar estos encuentros de saberes y cómo la Biblioteca Azul para la Inclusión también es una herramienta puesta a disposición para que tengamos ese encuentro de saberes. Sarita, ef efectivamente, como, como decían, yo creo en el, en el poder de los, de los recursos y en este caso de los libros para los niños en sus manos. Los libros o un, o un, o un recurso no tiene que ser la camisa de fuerza, pero sí es una gran, una gran guía y un gran apoyo. No es coincidencia que España, al ser líder de Iberoamérica en educación inclusiva, tenga editoriales especializadas que dicen ¿Cómo le enseñamos nuestra Constitución a los niños que no son alfabéticos? ¿Cómo le enseñamos la Constitución a, a niños que no tienen desarrollado totalmente pensamiento abstracto? Vamos a explicar la Constitución de otras formas. Entonces, no es, no es coincidencia que España tenga una gran política pública, grandísimos portales libres y editoriales especializadas, ...que trabajan desde el diseño universal para que los niños puedan acceder a conocimientos que no se pueden acceder desde recursos típicos o estándar. Entonces yo pensaba, si en, si en Bogotá hay más o menos mil docentes de apoyo y cada uno hiciera una guía de un tema al mes... O, o todos los docentes de apoyo de Colombia hicieran una guía al mes o una cada seis meses y las intercambiáramos junto con familias, profes de asignaturas que hacen guías o incluso algunos videos tutoriales, eh, un, un póster, un PDF. Si eso circulara eh, de manera progresiva, porque nuestra ilusión es que ojalá crezca y se convierta en una plataforma siempre de acceso libre. Entonces, imagínate... Si sí, sí una profe de La Guajira o San Andrés crea una guía para explicarle a los niños qué es el mar y a través de una plataforma esa guía de la profe de San Andrés o La Guajira le puede llegar a un niño de Leticia. Eso me parece maravilloso, apoteósico, me parece milagroso que cada uno aporte y todos ganamos. Entonces la idea es que en, en, la, en la biblioteca uno puede donar algo que creó y que quiere compartir o algo que encontró y que es de acceso libre. Lo único que no permite la Biblioteca Azul para la inclusión es cualquier contenido escaneado de un libro protegido por derechos de autor. Eso no se permite, porque no de ninguna forma queremos ser totalmente íntegros en nuestra labor. Pero si es un PDF que tú encontraste, que le puede servir a los demás, lo puedes donar. O si algo mismo que tú creaste, lo pones en PDF y lo donas, y así podemos crear una gran... Eh, un, un gran banco de recursos para los niños y las niñas. Genial. Y, y creo que, que eso es importante, ¿no? El, el incentivar esa libre circulación del conocimiento porque tiene un potencial transformador de los procesos, no solamente educación inclusiva, sino de los procesos educativos en general. Y es como logramos esa libre circulación del conocimiento. Ya, digamos, eh, te mandan agradecimientos también por el proceso, de verdad, que creo que, que esos años de experiencia que se tienen en el ejercicio, puestos a disposición de las diferentes comunidades educativas, nos pueden generar muchísimos aprendizajes y es algo que se hablaba también en otros escenarios y es cómo la labor del docente puede ser puesta también en función del compañerismo y de dinámicas de libre difusión del conocimiento a disposición de otros para justamente poder lograr la innovación en términos de estrategias, en términos de herramientas y en términos de la transformación, lo que tú nos planteabas de, trans, de poder trascender las barreras geográficas y esas barreras que a veces nos, nos propone el territorio y poder hacer de verdad estas comunidades de aprendizaje que sin duda alguna son las que tienen esa fuerza dinamizadora de los procesos. En ese sentido, creo que, que es importante también pasar a las últimas reflexiones y a las reflexiones finales, pues, de esta conversación, ya van siendo las 5 de la tarde, hemos podido, a pesar de los percances en temas de conectividad, pues, que nos contaras sobre la Biblioteca Azul, que nos contaras sobre las categorías, eh, ahorita al final vamos a recordar un poco cómo podemos acceder a la página web, las personas que tengan preguntas, este es el momento para irlas dejando en los comentarios para que podamos Irlas leyendo junto con Mauricio y Mauricio pueda ir comentando a la luz de las preguntas que ustedes nos puedan ir haciendo, que podamos también tener claras ahí en los comentarios esas necesidades de ampliación y todas las preguntas que se les ocurran acerca de la Biblioteca Azul para la Inclusión para poderlas ir solucionando. Y quería preguntarte, Mao también sobre eso que hablábamos en algún momento cuando estábamos preparando esta conversación este live es, ¿cuáles son las conexiones que tú has encontrado entre educación e inclusiva y para la diversidad y educación para la paz? Esa bueno, es... bueno, Sarita, eh, decirte que, que, para pasar a, a ese tema, con, contar que, por ejemplo, yo creo que portales como Arasac, Aula PT, Aula de Inclusión, Inici Aula Educación Inicial.com, son portales que le cuestan a los estados de la Unión Europea eh, miles de millones, pero son, eh, son recursos de los estados que vuelven a los niños. Y hago un gran reconocimiento al portal del Ministerio de Educación de Cápsulas Educativas, eh, de Contenidos para Aprender, donde tú con un solo clic tienes acceso a una guía que necesitas de algún tema y que te puede dar una gran oportunidad de recurso. Entonces... Ese tipo de portales, ese conocimiento libre, eh, ojalá manejado por, por ONGs, universidades o por el Estado, permite que el beneficio sea común. Los, los recursos no pueden ser eh, eh, el, el beneficio de algunos niños que les fue bien en esa lotería del azar y los derechos. Ajá. Los recursos deben ser para todos los niños y las niñas, en cualquier lugar del país, si hay un niño con autismo no verbal en el Chocó, debe tener sus pictogramas. No hay motivo para que no sea así. Si hay una niña con síndrome de Down en San Andrés que, necesita, que necesitamos enseñarle la constitución de su país, deben haber unos recursos que le permitan eh, dibujar, colorear, eh, eh, escribir, relacionar hasta poderlos aprender. Eh, ¿Por qué creo en la libre circulación del conocimiento? Pues les traje una frase y es esta. Porque, porque viene, de los niños, viene de las niñas y los niños, y a las niñas y a los niños debe volver. Uh -huh. Por eso creo en la libre circulación del conocimiento eh, cuando se trata de educación inclusiva. ¿Por qué está tan relacionada con la paz? Pues eh, yo, por toda mi historia de vida y mi, y mi educación de pregrado y lo que, lo que viví, tengo una profunda pregunta sobre la paz desde siempre, desde muy niño. Creo que se nos fue Cami, Mauricio, ay Dios mío, Mao, te me fuiste ahora sí de verdad, Mao. ¿Soy yo solamente? No, creo que no soy yo solamente. Qué feo. Justamente cuando Mauricio nos estaba hablando sobre, sobre paz, que creo que es, que es una conversación bien interesante y sobre todo muy vigente en Colombia, y que creo que siempre ha sido vigente la pregunta por el ejercicio pedagógico y la paz. Y justamente en, en ese momento, eh, Mauricio... Se cortó la comunicación, voy a hacer ya la gestión para, para empezar a cerrar esta conversación con Mauricio frente, frente a Paz. Creo que, que es importante eso que él nos decía en últimas y es por qué es importante esa difusión del conocimiento. ¿no? Y creo que definitivamente estamos hablando de educación inclusiva, no estamos hablando de competencia, estamos hablando de un ejercicio que es colectivo, de un ejercicio que es colaborativo y en ese orden de ideas, es importante que también nosotros en el marco de los ejercicios pedagógicos que hacemos en el marco de esa práctica pedagógica y de esas prácticas que hacemos también como profesionales podamos poner a disposición esas herramientas. Justamente eso es lo que nosotros hemos estado buscando en este tiempo y eso es lo que nosotros hemos buscado consolidar desde el ejercicio para que el conocimiento y, y las alternativas y sobre todo los desarrollos que hemos tenido desde los diferentes escenarios puedan ser puestos a disposición de las diferentes instituciones educativas. Creo que así es como se dinamiza el saber, creo que nadie puede construir solo, o sea, para nosotros es muy difícil esa construcción sola cuando estamos aislados del resto de la comunidad académica y en ese ejercicio de, de colaboratividad, es en el ejercicio en el que podemos lograr esas transformaciones tan bellas que nos proponemos en el sistema educativo y más allá de eso, es poder entender que el ejercicio pedagógico es un ejercicio de construcción conjunta, y que cuando nos estamos, volvimos. Y que cuando nos estamos pensando en la educación para todos, también nos estamos pensando esos accionarios para todos. El día de hoy estuvo como complicado con la conectividad, ¿no, Mao? Sí. Entonces, ¿me escuchas? Te escucho. Sí, sí, sí. Bueno. Y vamos con la, la paz. Eh, fui un niño que creció viendo mucha violencia y que me pregunté desde muy pequeño por qué las personas se destruyen y se matan eh, y eso no me abandonó durante mi pregrado y, y en todo este asunto y cuando empecé a ver a los niños cómo se comportaban unos con otros era maravilloso o sea eh, uno puede estudiar durante 50 u 80 años escribir miles de libros y difícilmente uno alcanza la sabiduría de ellos. Es impresionante, es impresionante. Ellos ven el mundo de otra forma, eh, o lo ven de la forma que debe ser vista. Y con el paso de los años, eh, eh, el, la sociedad empieza a inculcarles unas identidades, eh, que, que a veces son identidades contrapuestas a otras, o sea, no pacífica, sino que a veces son identidades que ponen en los niños que les, les obligan a elegir un bando y eso me parece injusto entonces en la educación inclusiva que se extiende a la diversidad nuestro colegio hace un gran trabajo para que haya ningún tipo de discriminación de tipo étnico migración en situación de desplazamiento me di cuenta que la educación inclusiva está absolutamente conectada con la paz eh, el... Y en ese sentido, creo que, que cuando, cuando uno está con los niños, aprende cosas que son maravillosas y que son que, que la educación, me he dado cuenta que el mayor grado no es solo la educación, sino que la educación ayude a los niños a conservar sus corazones compasivos hacia los demás. Y eso se puede hacer en educación inclusiva y para la paz. Eh, entre las, en las clases o los, las interacciones que tenían con los niños, les puedo dar maravillosos, eh, los niños a veces me, se preguntaban, Mauricio, ¿por qué el Congreso pelea tanto y no pueden trabajar juntos para escribirlos para los niños? ¿Por qué, Mauricio, ¿por qué se llama izquierda y derecha y por qué se destruyen unos a otros? ¿Por qué lucha de clases y no, y no trabajar en solidaridad? ¿Por qué los niños y las niñas migrantes tienen que sufrir las consecuencias si ellos son iguales que nosotros? Porque no hay que tratarlos diferentes, ellos son como nuestros hermanos. Mejor deberíamos enseñarles de nuestro país y preguntarles cómo es su país. Yo quiero que aprender de dónde vienen y enseñarles a dónde, a dónde llegaron después de perder su hogar. ¿Por qué envenenar con odio, y es, esto es lo que yo me pregunto, ¿por qué envenenar con odio la tierra donde jugarán y crecerán nuestros niños y niñas? ¿Por qué la educación no se hace una pregunta más profunda y es más responsable con ser sembrador de paz y protector de la paz? O sea, los colegios y, y las escuelas, cualquiera que sea en Colombia, eh, no pueden distribuir ningún discurso que vaya en contra de la paz. Debe ser un discurso humanista, laico, universal, imparcial, eh, fraterno. Creo que es una misión absolutamente fundamental en, cualquier, en cualquiera de las, de las esferas que una institución funcione. Eh, hay, una, hay un video que les recomiendo que se llama Las palabras matan como las balas, de Adam Dink, asesor de la ONU para prevención del genocidio. Las palabras matan como las balas y las ideas también. Incluso ya hay, ustedes lo habrán visto en Instagram y Facebook, ya hay controles de contenido porque circula mucho odio. Y Colombia no es la excepción. Si alguien se equivoca eh, o están en plenas elecciones regionales o nacionales, la circulación de odio es una cosa monstruosa. Y nuestros niños van a recibir las consecuencias. Entonces, creo que la escuela es un lugar fundamental para que no circulen palabras de odio ni contenidos de odio eh, de ninguna forma que pareciera que yo estoy diciendo algo, un exabrupto, pero podría llegar a suceder o puede estar sucediendo. En la escuela deben circular palabras de universalidad, fraternidad, eh, proteger ese, ese recurso precioso que traen los niños en su corazón, que es la paz. Los niños, los niños sí ven las etnias, sí ven los colores, sí ven las diferencias, pero las interpretan diferente a los, a los adultos. Ellos... Ellos jamás atentarían contra un compañerito porque dio una opinión diferente. Jamás atentarían contra un compañerito porque tiene un color de piel diferente. Me parece que hay que aprender mucho de ellos y conservarlo. Y yo sé que suena cliché, pero no es que es cierto. Al estar junto a ellos, eh, eh, uno, uno entiende el, el poder transformador de la, de la paz. Y la escuela es un lugar esencial, un esen, lugar esencial para proteger la universalidad y el enfoque de ciudadanos universales para nuestros niños y niñas. Lo reitero, así como dijo el asesor de la ONU, las palabras y las ideas matan como las balas, y la escuela debe hacer circular contenidos, palabras y experiencias que, que, que ayuden a proteger la paz. O sea, es una responsabilidad. El, el, el mejor legado para un niño... Eh, por encima de la educación misma, como entendí, como solo algo instrumental y técnico, es eh, eh, ayudarles a proteger un corazón compasivo, para que ellos sean buenos consigo mismos y con los demás. Qué bonito. Qué bonito porque creo que, que si nosotros logramos esta apuesta en las aulas, definitivamente se logra que se vaya a lograr la paz en los diferentes escenarios. O sea, si las aulas son... Lugares de violencia, si las aulas son lugares en los cuales no nos reflexionamos sobre el otro, sobre esa cooperatividad, sobre leer las diferentes formas de estar en el mundo, respetarlas, valorarlas y convivir, creo que es muy difícil que cuando ya estamos grandes y salimos al resto de los ejercicios lo hagamos y nos lo reflexionemos y que definitivamente si se siembra cuando estamos en el colegio y creo que, que es la razón por la que muchos le apostamos a la educación, ¿no? Y, y por los que muchos le apostamos, sobre todo a la educación básica y a la educación secundaria y es, si no lo logramos allí, si no logramos esas transformaciones y si no logramos esta formación en la ciudadanía allí, muy seguramente cuando ya lo vayamos a pensar en otros escenarios es, es muy complejo y creo que el llamado para la paz es un llamado en el que definitivamente como docentes estamos ahí inmersos. Nosotros no tenemos a veces el cálculo de la incidencia que nosotros tenemos en términos de las vidas de los estudiantes que tocamos, de la formación que nosotros damos y de los años también a largo plazo en, el cual, en los cuales estamos incidiendo y creo que, que es muy valioso eso que nos cuentas en términos de la relación con, con los procesos de paz, no violencia, eh, compañerismo que tenemos que adelantar te quedaste quietico entonces voy a aprovechar tal vez eso otra vez un tema de conexión y voy a empezar a leer los comentarios mientras se establece un poquito la conexión y nos, y nos puedes continuar apoyando la selección y los procesos de admisión a nivel institucional deberían ser motivo de supervisión por los entes territoriales, dice Javier Yepes eh, Javier Andrés Palacios dice bendecido todos bendecido día, todas felicitaciones y admirables todos sus esfuerzos dedicados a compartir conocimiento tan valioso, infinitas gracias creo que sí, hay que reconocer mucho el trabajo que se ha estado adelantando por parte del colegio, por parte de Mauricio y de su equipo de aliados que nos comentaba al principio, entre los cuales están otros compañeros docentes de apoyo y del equipo del colegio para lograr esta iniciativa. Diana Fajardo Grimaldos dice hermoso trabajo. Mari Natalie Cárdenas Guzmán dice Gran Decreto 1421, uno de los salvavidas para la educación para mi hijo. Minelio Barrera nota que es buen punto, y esto se hizo poco cuando transicionamos de Instagram acá para Facebook. Estefia Costa dice el decreto 1421 es tan preciso con los ajustes y el duda que creo que ya es cuestión como de como, de, como nosotros docentes de apoyo hacemos cumplir y respetar los derechos de los estudiantes con y sin discapacidad. Creo que, que eso también es una de las reflexiones muy interesantes que nos hacía Mauricio al principio de este Facebook Live y es cómo la educación inclusiva es un derecho abajo, nos hacía en el comentario de educación de calidad y ya vamos para allá. Y cómo es un derecho y cómo además es esta gran bandera de transformación en la que nos pensamos que la educación no puede ser un derecho ni que está solamente en el papel y al, que, al cual hacemos un saludo a la bandera en algunos casos, y en la cual nos pensamos que cuando hablamos de todos, en realidad estamos hablando de todos y cada una de las personas que están allí, y creo que ese comentario de Stephanie en términos de la responsabilidad que tenemos como docentes de apoyo para hacer cumplir y respetar los derechos de los estudiantes, es también una responsabilidad que tenemos los diferentes docentes en los diferentes escenarios educativos. Nosotros estamos garantizando el derecho a la educación y en ese sentido es, un, es algo que debemos hacer cumplir y, y debemos pensarnos también en igualdad de condiciones. Gracias por la transmisión a través de Facebook, dice Andrés Felipe Sánchez, Marilu dice gracias, Mauricio me ayudó muchísimo con mi hijo, tal vez es una madre eh, de familia de la institución educativa, excelente iniciativa al compartir este conocimiento y este aprendizaje, dice Cecilia Cuberos, desde el norte de Santander. El integrado de IED dice, ¿cómo puedo encontrar modelos españoles para lograr la inclusión? Pues material eh, español, digamos que la gran eh, página, digamos, en la que también nosotros buscamos mucha información es AraSaac, pero también está el portal Plena Inclusión, que permanentemente está actualizando contenidos, está llevando a cabo reflexiones y que son aportes muy importantes que nos hacen también desde Arasac podemos tener acceso a contenido libre, desde pictogramas, aplicaciones de pictogramas que definitivamente nos permiten acceder a, a estas iniciativas. Y por otro lado, también Plena Inclusión es un portal español en el que podemos encontrar mucha información frente al tema. Hay una página web en la que Ignacio Calderón Almendros ha estado haciendo debates, conversaciones, él también es español y ahí podríamos acceder a, a contenido específico sobre educación inclusiva. Dice Ivama Murillo, Mauricio, excelente proyecto, la Biblioteca Azul, Dios permita que se expanda y llegue muy lejos, así es. Dice también Yari Lorena Sierra, excelente Mauricio, qué amor, pasión, generosidad, hacia la inclusión nuestros chiquis, que Dios los continúe eh, bendiciendo y multiplicando, gracias por todo, y gracias por tanto. Mauricio ya se está conectando, entonces mientras se logra restablecer la conexión, y mientras logramos verlo, para que nos dé el mensaje final y nos despidamos, voy a continuar con la lectura de los, de los mensajes. Eh, dice Franci, muchas gracias Mauricio por tan valioso aporte, considero que con estos recursos no es suficiente una educación inclusiva, se requiere el uso de estrategias pedagógicas, ...por parte de los docentes para que se logre la participación constante de los estudiantes en el aula... ...así como el cambio de algunos imaginarios de la población con discapacidad. Efectivamente creo que, que es un trabajo que es complejo por la dimensión de procesos que están articulados... ...y como Franci considero que el tema de las estrategias pedagógicas es vital. Yo lo que siento es que debemos ampliar esa comprensión didáctica... ...y en algún momento lo hablábamos y es cómo entendemos la didáctica como esta relación que se da cuando estamos en, en, en un escenario de aprendizaje y estamos de una manera intentando abordar y desarrollar habilidades con los estudiantes y con todos los factores que se involucren en, la, en esa relación didáctica. Creo que esas estrategias de las que habla Francia deben impactar positivamente todos los aspectos de la relación didáctica de tal manera que logremos llegar a, implementar esas estrategias. Una de las alternativas son los materiales y creo que la Biblioteca Azul para la Inclusión nos permite tener ahí un compendio grande de materiales para poder explorar, para poder acceder y para poder también nosotros como docentes de apoyo mirar cuál es más pertinente para el proceso educativo. Sin embargo, evidentemente es absolutamente necesario ese trabajo integral que se, que se debe desarrollar con los estudiantes, ese trabajo integral que podemos poner a disposición eh, de, de, las demás, de los demás actores de la comunidad educativa y lo que tú nos, nos decías en términos de, de los procesos con los diferentes actores también es vital. Existe la posibilidad de hablar de calidad educativa en lugar de educación inclusiva, de hecho en algún momento teníamos la conversación con Rafael Pavón y es la educación de calidad es la, aquella que es equitativa y es inclusiva y es lo que nos dice Javier Andrés Palacios. Hablar de calidad educativa en lugar de hablar de educación inclusiva. Definitivamente cuando hay una educación de calidad no dejamos a nadie por fuera. Cuando hay una educación de calidad nos estamos pensando en propiciar apoyos y ajustes razonables para los diferentes actores de las comunidades educativas. Entonces en ese sentido creo que sí es importante que nos pensemos esa, esa educación para, para todos y cada uno de las personas que están allí. Mao, ¿me oyes? Sí, te oigo. Sarita, ¿me oyes? Sí, me oyes. Me, ¿Me, oyes? Dice, eh, ¿Me oyes. saludos a esta Pereira. Yanis, excelente propuesta que todas las personas tengan herramientas y las compartan en esta biblioteca. Así se lograrían hacer más avances, efectivamente. Hola, Sarita. Eh, es importante que, que podamos poner allí también a disposición hola, Sarita. de estos procesos. Eh, las diferentes alternativas que se han dado en, en los diferentes escenarios la biblioteca eh, azul para la inclusión contempla material para trabajar lengua escrita con sordos, es una pregunta que le haremos a Mauricio, ahora apenas logré volver a conectarse y, y podamos volver a escucharle sobre el material para la, para la población con discapacidad auditiva, es, eh, concuerdo contigo, Gina Fajardo es un excelente proceso este de la biblioteca Azul, eh, y nos pregunta Paula, ¿cómo hacer un ejercicio real de inclusión cuando la cobertura del salón es altísima, cuando no se hace real un ejercicio de transición desde la primera infancia y de los pilares eh, de la educación? Eh, creo que, que esas reflexiones en términos de, de cobertura eh, y, de, y desde las transiciones en primera infancia es muy importante hacerlas y sobre todo al interior de los entes territoriales y las secretarías de educación certificadas, empezar a movilizarlos. Definitivamente, el proceso tiene que empezar desde que estamos pequeños. Eh, dice Lady Flores, recordemos que el decreto 14, 21 no es solo para los docentes de apoyos. Todos tenemos la obligación de llevarlo a la práctica. Sí creo que, que es así. Eh, el proceso y que debemos pensarnos estar en, en los diferentes escenarios y lograr esas transformaciones desde el proceso, no solamente para los docentes de apoyo como lo manifiesta Lady María Flores Mesa, sino también eh, desde los diferentes procesos, no solamente los recursos, sino modelos aplicados a instituciones educativas para lograr la inclusión. Pues yo creo que esos modelos españoles... Tienen muchísimo sentido, pero que es importante que empecemos a pensarnos los procesos eh, que estamos realizando también al interior de Colombia. Es decir, en Colombia también hay modelos educativos muy pertinentes y las propuestas, por ejemplo, que hace el decreto 1421, de si bien tienen elementos a mejorar y a transformarse, eh, nos pueden permitir anclar esas realidades basadas al contexto. Creo que hay un aspecto muy importante en términos de modelos aplicados a las instituciones educativas para lograr la inclusión, en clave lo que nos preguntas desde el integrado, y es poder lograr que podamos hacer evaluación y seguimiento, y eso es algo que nos han propuesto desde España de manera significativa y nos han propuesto en diferentes eh, procesos, y es hagamos los procesos de caracterización de las realidades de las instituciones educativas, pensémonos cómo te, podemos evaluar los procesos de apoyo pedagógico para poder hacer esos seguimientos reales. Y creo que si logramos entender que el modelo de, de educación inclusiva, educación de calidad, nos exige poner a disposición de las instituciones educativas apoyos y ajustes razonables, valorar, comprender y responder a la diversidad, que son orientaciones que se han dado a nivel nacional, pero también a nivel internacional, empezamos a movilizar esas transformaciones de las prácticas y empezamos realmente a generar esas condiciones de reflexividad para los demás docentes. Saludos a Mauricio, manda Natalia Martínez. Eh, la calidad educativa solo necesita, solo se necesita de amor por los demás independientemente de la situación, así podemos ayudar a un ser humano a la satisfacción muy grande para los grupos grandes, nosotros nos podemos ayudar desde grupos colaborativos la, sobre, la, sobre la pregunta de lengua escrita con sordos desde INSOR, tenemos material interesante entre este y otros temas y nos ponen ahí, Viviana Prado Rivera nos pone el enlace del INSOR, Vía Mauricio intentando conectarse muchas veces pero definitivamente la conexión no lo permitió, he estado eh, volviéndole a enviar el enlace por medio de, de WhatsApp para ver si, si puede volver a conversar con nosotros para cerrar con el mensaje final y para poder dar cierre a este Instagram Live. Creo que el objetivo en sí mismo que nos pensamos con, con este Instagram Live se cumplió a pesar de las adversidades en términos de comunicación. Creo que definitivamente se logró que pusiéramos a disposición de las instituciones educativas, esta herramienta para que ustedes la puedan explorar, para que ustedes puedan ir, ir explorándola viendo qué procesos pueden poner a disposición de las instituciones educativas, qué guías les sirven, cuáles pueden ser transformadas y el proceso acá no es la guía en sí mismo, o sea, la guía es una herramienta y como todas las herramientas pedagógicas tienen sentido y funcionan, dependiendo de lo que nosotros hagamos como docentes con ellas y dependiendo de, de lo que establezcamos como intencionalidad pedagógica. Una de las reflexiones grandes que, que nos dejó Mauricio también es en términos de, de cómo las palabras pueden movilizar y transformar las realidades, de cómo el material puede ser un apoyo en los procesos educativos y creo que con estas reflexiones... Pues nos empezamos a despedir. Lamento infinitamente los problemas de conectividad. Eh, espero que, que Mao pueda también apoyarnos con el mensaje final, pero pues creo que se logró, como les decía, Hola, el, el objetivo Hola, de sí mismo el próximo jueves, porque ya eh, tenemos que ir cerrando con este espacio. También por respeto a su, al tiempo de cada uno de ustedes que nos han estado obsequiando el día de hoy. Ay, de pucha, el día jueves. Eh, vamos a estar, eh, se, se me apareció acá una pantalla súper rara. El día jueves de la otra semana vamos a estar conversando con Damaris Castellanos sobre eh, autismo. Hicimos un Facebook Live con ella sobre diferentes preguntas eh, sobre autismo y nos quedaron muchas preguntas por responder. Entonces el, el próximo jueves de la otra semana, es decir, de hoy en noche, vamos a estar con Damaris Castellanos conversando sobre preguntas y respuestas de autismo. Y eh, me voy a callar porque ustedes lo están diciendo que están oyendo a Mauricio. mao Mau, si nos ayudas con final. Eh, Ah, bueno, eh, eh, discúlpenos, bueno, esto se, sale, se salió de nuestras manos. El jueves eh, de la otra semana. Básicamente, siempre recordar que para mí es sagrada la conexión entre la el reconocimiento de las condiciones de los niños como el reconocimiento de la diversidad una caracterización integral que deriva en ajustes razonables, individuales y pertinentes y, y, la, y la diversificación de las prácticas escolares para permitir una evaluación equitativa y justa. Y, y que no, que los niños y las niñas sientan que, que van a, a aprender a la escuela, que sus papás y sus mamás sientan la alegría que su niño y su niña está aprendiendo. Además de estar feliz, jugando, teniendo amigos, que los niños y las niñas y sus familias sientan que están aprendiendo legítimamente eh, como ciudadanos en igualdad. Sarita. Sarita, ¿me escuchas? Mao, ¿tú me escuchas ahí? Sí, yo te escucho. Bueno, ¿me escuchas? Yo sí te escucho. Sí te escucho. Me parece muy bonito lo que dices de, del aprendizaje en igualdad. Sí, el, eh, me, me parece, parece que... muy, muy interesante lo que nos cuentas sobre el aprendizaje en igualdad. Sí, el, me parece que todo niño o niña, siempre he dicho que todo niño o niña tiene derecho a saber que existen ríos, montañas, océanos, animales maravillosos como las ballenas, los tigres, los elefantes y, y es a través de la escuela que los niños del mundo pueden conocer su mundo y con eso me refiero a cualquier niño o niña del mundo y reitero eh, efectivamente la educación con calidad verdadera es, es definitivamente educación inclusiva. Creo que Colombia tiene que reaccionar más rápido en promover de forma más profunda educación de calidad desde ese sentido. Al separar educación pública y privada, se cometió un, para mí se cometió un grave error porque se separó a las comunidades y a los niños. Y esa brecha, después es más difícil solucionarla, pero bueno, es el sistema que tenemos y hay que trabajar para que los niños y las niñas, cuando crezcan, se sientan como hermanos, a pesar de que su infancia y su juventud la, la pueden estar viviendo en ambientes eh, eh, diferentes y diversos. ¿Me escuchas, Sarita? Muchas gracias, Mau, por, por acompañarnos el día de hoy. Creo que ha sido de mucha utilidad que, que podamos compartir estos espacios juntos. Eh, lástima el tema de la conectividad, definitivamente. Eh, ha sido un poco complicado lograrlo. Espero que, que me logren estar escuchando, porque creo que estamos con, con un delete complejo, pero pero te agradezco muchísimo por, por habernos acompañado. Hay comentarios muy eh, buenos sobre la Biblioteca Azul, hay comentarios que definitivamente eh, nos, nos permiten entender que, que es una iniciativa que, que puede funcionar muchísimo en las instituciones educativas, que nos puede servir como hoja de ruta, y sobre todo que puede dinamizar estas reflexiones eh, en los procesos de apoyo pedagógico y eso creo que tiene muchísima validez. Te agradezco mucho por, a, por acompañarnos en, en estos espacios, creo que, que es vital este, este tipo de, de ejercicios. Nos pregunta una persona que llegó tarde que si podemos volver a recordar dónde podemos encontrar sobre Biblioteca Azul, entonces si nos ayudas dándonos esta información y con tu mensaje final frente a este Instagram Live para empezar a, a, a cerrarle. Y Mao se fue. Bueno, yo lamento muchísimo los temas de conectividad. Creo que, que de pronto Mao nos puede dejar un mensaje final para la persona que preguntaba, biblioteca azul la Igual ya pondremos un, un póster en la página de Teje Caminos para que accedan desde ahí. Yo a ustedes les agradezco muchísimo por la paciencia que han tenido, sobre todo el día de hoy con, con, con, estas, eh, con estos inconvenientes que, que hemos tenido. El día de hoy y pues nada, estamos atentos entonces para el próximo Facebook Live que va a ser sobre autismo, preguntas y respuestas sobre autismo y para que también se puedan conectar en el siguiente que vamos a tener que se llama Celebrando la Sordoceguera en el marco de la Semana Internacional por la Sordoceguera, en el cual vamos a tener la posibilidad de compartir con personas desde Perú y desde Colombia, entendiendo un poquito esa diversidad que se da de población con sordoceguera vamos a tener entonces esos Instagram y Facebook Live los siguientes jueves, primero sobre autismo, después sobre sordoceguera no nos vamos a encontrar los lunes debido a que es festivo, les agradezco infinitamente que estén acompañándonos, que nos hayan acompañado, nuevamente les pedimos disculpas, los temas de conectividad se nos salen de las manos, un abrazo gigante. Que terminen de tener una muy buena semana, que se puedan conectar con Biblioteca Azul para la Inclusión, que puedan explorarla y que también se puedan poner en contacto con Mauricio y con la biblioteca si tienen dudas adicionales. Ha sido un gusto, a pesar de todo lo que ha pasado el día de hoy, ha sido un gusto, como siempre, estar con ustedes, estar eh, compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias a las personas que nos apoyaron cuando Mau podía hablar y cuando yo no. Y pues nada, un abrazo gigante para todos muchísimas gracias por acompañarnos, nos pueden encontrar también como arroba en Instagram, Twitter y Facebook, un abrazo, saludos enormes Mau, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, éxitos con, con, con el proceso de Biblioteca Azul para la Inclusión, que estén muy bien a todos ustedes, hasta luego, nos vemos el siguiente jueves.